¿Cómo le va, licenciado? Placer de Muy bien. ¿Cómo usted? está usted? Yo bien. El que debe estar molesto, ¿Así, así? indignado, compungido, no, buscando el mejor rostro para definir cómo se define una derrota con uno de los más débiles del campeonato justo en el día de su cumpleaños. O sea, hay que ser mal tipo ...para regalarle lo que le regaló Bolívar ayer a su hinchada. Ayer era el Día del Niño también, ah, no, ¿no? Entonces, eh. Eh, nuestros hijos jugado... de Real Mamoré necesitaban un pequeño empujoncito... No, no, ...y no, no podíamos o sea, discúlpeme, ganarle. Eh, discúlpeme con todo respeto, yo creo que usted es un tipo serio. ¿eh? <risa> está o sea... bien, está bien. ¿Qué quiere que haga? No voy a esconder la cara. Se jugó mal, se perdió, ni modo, hay que hacer evaluaciones. Hay problemas de visitante, se juega bien en el Siles, se juega mal de visitante. ¿Siles? ¿Jugar bien? ¿Qué le dijo a usted? Sí, han habido buenos resultados. Con buena ayuda de los árbitros han podido pasar ahora, algunos juegos. ¿no? no voy a hablar de Preté porque me va a seguir usted rompiendo si le hablo de la cancha. Es una pena de... Pero ahí juegan escenario. los otros. o Los otros juegan sí, es que afuera del estadio y, y cuando hay que meter el gol, ¿entran a la cancha? No, juegan igual que ustedes. Sí, pero ¿eh? entrenan todos los días ahí, entonces lo conocen hasta los, no, no los ahí. huecos, los baches. No entrenan allí. Entrenan, les hemos mostrado, ¿se recuerda los piluchos esos que estaban allí en la calle entrenando? Allí entrenan, ni siquiera sin, vest sin vestuario. Se tienen que estar bajándose los calzoncillos en la vía pública. Así, un equipo, mirá, de esa envergadura, con tres sueldos de Bolívar, alcanza para pagar, no, dos sueldos de dos futbolistas, alcanza para pagar la planilla completa, para pagar la, la, el lavado de las camisetas, a... a Alcanza, ¿sabes qué? Para pagar las canchas. Con dos sueldos de los ociosos que tiene su equipo. Está bien, debo admitirlo. Ya le he dicho, no voy a esconder la, la cabeza. Hay que trabajar. Podíamos haber estado a la cabeza de la tabla, sí, lamentablemente. Con el podría ser no, no hacemos nada. Sí, lo sé. Vamos a Está ver bien. señoras y señores, para deleite. <risa> deleite. Deleite suyo. Ahí están las y imágenes de del juego. La cancha tiene sus dificultades, sí, pero mirala cómo está. Sí. Es un pasto maravilloso, hermosísimo. ¿Eh? También ¿qué creen ustedes, igual. Así el momento previo y vamos ¿Eh? en el cementerio. Allá ese estadio ya le el cementerio ya, ¿viste? Bolívar tuvo insinuaciones, ¿eh? pero lo no de siempre le falta el peso o sea tenés tanto dinero y no te podés comprar un, un par de jugadores que, que te definan el partido yo creo que lo último que apareció por aquí fue Fico no el brasileño y el otro que se fue también esos dos eran jugadores de jerarquía porque mira un pelotazo la... ese es el goleador de la segunda división de fútbol argentino el brasileño uh -huh. yo creo que este laburaba antes en la Globo no pero haciendo novela fíjate fíjate esa jugada esa fue una de las que respondió el arquero. Sí, la que le Porque dio, ¿no? después ¿La otra? la otra es como para meterlo preso. mira sí. mira mira el hermano a mano. mira No, no, esto no atajan a nadie. Y el arquero igual, y el arquero protesta. Claro, ahora, no, ahora es un gran dije... incentivo para Gran Mamoré jugar contra el Bolívar también, ¿no? Es como jugar contra el Tigre, el Bolívar, grandes equipos en los cuales el equipo quiera o no crece. Y el... El, los jugadores obviamente van creciendo también pero o sea cuando vos sos superior futbolísticamente no deberías tener problemas para ganarle a un equipo pequeño por muy buena condición física que tenga me entiende es decir con un equipo con buena condición corre marca anticipa de eso se queja que hay que los han pateado y si esto es fútbol de hombre porque no se dedican a jugar ping pong hay dos modalidades una ping-pong y la otra es ping-pong de bolsillo. Pueden optar por cualquiera, ¿no? O pueden dedicar, dedicarse a jugar voleibol bolivar, los bolivaristas. Así no los toca a nadie. ¿No, ¿No? Pero lógico, es increíble. Mirá, hicieron un solo cambio, ¿no? Sacaron el arquero, el gordo, y pusieron otro. vaca que es un gran boxeador. Y les ganaron. ¿Eh? Y, y, y son tan sinvergüenzas estos que van a cobrar sueldo. No podés perder, así. Está es bien, más, bien. después le voy a decir cuáles para mi juicio, son las razones de por qué Beñán no debe ser técnico de Bolívar. Porque no se bien. equivoca continuamente, no solo en el armado del fútbol, sino en la disposición eh, y en la... Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, con este partido? ¿Qué es lo que era aconsejable? ¿Qué vamos a hacer con el partido del jueves? ¿Qué vamos a hacer con el partido de la Libertadores? Ahí está el brasileño Sedap, le pone la, la pierna tenía amarilla, demuestra muestra amarilla y lo terminan expulsando. No lo vio el árbitro, pero pide ir al bar. Y ya el brasileño cuando va a ir al bar ya sabe que, que se va. Porque el que va al bar, mínimo es amarilla. ¿Eh? Sí, bueno. Él dice que no, pero sí. Ahí se pone el lampe, el aguerrido lampe que estaba en el banco. Claro, golpeador de mesa. Este, este cree que estaba jugando cacho. <risa> Hizo eh, una generala. ¿Eh? Entonces sí, Ahí bien. está. Le saca la amarilla y va a con la tambora. Roja. Sí, pero apareció el jugador de atrás. No, no lo ha visto. Y bueno, cómprate retrovisor. Claro. Mirá, mirá esto. Este es ¡Oh! Pena. Este... Ahora se consolidó como marido bueno. Este no sabe salir. Brigado. Sí, ahora, teniendo tantos defensores en el área, ¿con qué objetivo sale? Eh, podía esperar en su arco, a no ser que esté solo y que no Mira, tenga mucho. Salió. ¿Salió de nada? Eh, siempre se le dice que el arquero tiene que salir, pero este sale casi en el borde del área grande. Pues, lejísimos, ¿para qué tan lejos? La borbo era legal, cerca al área chica, innecesario. Bueno, error de Cordano y los errores se, se pagan. pagan. Y ese jugador. Sí, yo la ¿sabes estoy... cuánto, cuánto gana ese? ¿Eh? mil 1.600 mm. dólares gana mensual. Mm. Lo que le dan a cualquiera de estos vagos para que paguen departamento. Lo puedes ver. Impresionante la victoria. Qué, qué buen marketing, ¿no? Regalaron motos ahora. Juan Diez van a regalar una avioneta. La ¿Sí? gente que va al estadio y tiene derecho a un ticket. Está bien. Un avioneta se iban a arreglar ahora Hay que incentivar la que presencia Hay que o cuatro motos Muy buenas las motos Hay que incentivar la presencia de los hinchas en el estadio Sí Le dieron una buena charla de marketing A la gente de, de Bolívar Que de paso fue un fracaso Hasta la misa fue un fracaso de Bolívar Y me habían 15 gastos, hermano O sea, no llenan ni una iglesia, hermano Con eso te digo todo ¿no? ¿Eh? Está bien, Ahí está, está, está el español bien, que, Juan, que, que, que corre, corre, pero la gente dice, pero que corre. Y bueno, contrátenlo para el equipo de atletismo entonces, ¿no? Yo he visto como muchos jugadores bolivianos hay que, que son mucho mejores en más condiciones que este español. Que para mí eso son uno más del montón. Pero bueno, mira, mira. Mira como lo amaga. Cha, cha. Y esto no marca nada. Lo terminó ahogando el segundo tiempo, lo dejó. Le regaló la pelota. Pero el técnico dice, no, que nosotros eh, eh, dominamos el segundo tiempo. Patearon dos veces al arco, bueno, Bolívar. Y Momoré pateó dos veces, hizo un gol. Ahí está la jugada de la mano. Uh -huh. El árbitro va a mirar. Sin bar no ganan, ¿no? ¿Cómo no? Y el 1-0 que eh, lo hicieron, que lo del bar del frente, antes había un estadio, hay otro estadio, donde antes había un bar al frente, el Tigre Blanco se llamaba, un bar, de verdad no es mentira. Entonces tenía un hueco el estadio y por ahí te pasaban las chevas, los partidos terminaban tardísimo porque la luz se cortaba. Antes. ¿Eh? Ahí está, mirá cómo grita este. ¿eh? El hábito dice mano, mano. Se acabó, penalchi Y se va a marcar el segundo. Sí, ¿Eh? Golazo. Ahí es donde la, la cancha presenta, algunos tiene más tierra, ¿no? Pero después... Pero la ropa de los jugadores está como si hubieran revolcado en el fango. No, fango... Mira, mira, mira, mira Fango... Mira. Eh, eh. Fango, el 32 es, no se le nota ni la espalda. Hay otro es, que es esa arena. Hay otro que... El uniforme blanco ya está gris. Pero usted está, eso mira, significa mira. que los jugadores iban al piso, se lanzaban, eso significa. Está bien, sí. Lo que pasa es que usted no puede encontrar una razón valedera para justificar a tanto mediocre que no son capaces de ganarle a un equipo tan débil. Sí. Este había ganado un solo partido el primero. Mm. Le había ganado al equipo de Cobija. Después no ganó más de local. Ya le ganó a Bolívar también bien, ya le he dicho, reconozco, felicidades a Gran Momoré. esperemos que mantenga ese nivel para sí. que no termine descendiendo. Le va a ganar, le va a ganar a Bolívar, le va a ganar a Strong, le va a ganar a Oriente, y después no le interesa los hechos. Claro, es como, es como, como el, el tema es mantenerse, por el momento, mantenerse en la división profesional. Hasta ahora se salva. Sí, es, es, es el trabajo ahorita que tiene Gran Momoré. Han logrado subir y bueno, se está sí, salvando. Y pero... me llamaron varios amigos de Trinidad, le diré, muchos, Qué para... Bueno para hacer lo mismo que está haciendo usted, pero está bien, cuando uno se equivoca hay que aprender a reconocerlo, los errores se pagan. ¿Usted, ¿Usted reconoce que es hincha de un equipo fulero? No, no, no, yo reconozco ¿Eh? que se jugó zombie. mal, se jugó mal este partido y por eso perdimos. A ver, a propósito de Llorone, no, no lo digo por usted, pero veámoslo por favor al técnico. <risa> bueno, la verdad que muy fastidioso la derrota, sabíamos que... ...esto podía ser una encerrona... ...pero no, tampoco pensamos que iba a ser tanto... ...porque ha sido muy injusto el partido de resultado... Eh, si, ...si venir a, a estas canchas con este calor... ...es muy difícil jugar con 11 ...como es habitual... Eh, ...imaginaos con, con uno menos ¿no?... Eh, ...desde el minuto 35 hemos estado con uno menos... ...hemos tenido eh, una falla que, que a veces suele pasar... ...pero todo lo demás creo que ha sido partido para nosotros ¿no?... ...de hecho ellos el gol de no ha metido... ...en una mano que para mí no tiene ninguna intención dulce de dar la mano... ...para mí es totalmente injusto, ha ido al bar, eh, ...se ha tomado no sé cuántos minutos para verlo... ...y cómo no pitan penal, cómo no nos sacan tarjeta... ...yo no voy a decir si son penales o no... ...pero yo digo que también nos respeten a Bolívar... ...y yo levanto como director técnico, levanto la voz por los bolivaristas... ...porque el penalti que le han hecho a Herbias... ...ha sido unos penaltis más claros que he visto en la Liga... ...y resulta que ni han visto en el bar. ...entonces eso no es justicia... No es justicia. Imaginamos, hemos venido a una cancha que es muy difícil jugar a fútbol eh, y hemos tenido el 65% de posesión y jugando con uno menos. La segunda parte hemos dominado 100% el partido. Hemos tenido nuestras chances, una de Lucas que, que casi entra. Bueno, hemos nada que decir a los jugadores, todo lo contrario. Hemos apretado todo el rato arriba, hemos presionado, hemos intentado sacar la pelota jugando desde atrás. Hemos hecho un gran partido, pero bueno, no hemos metido gol. Ahí tenemos que ser más eficaces, hacer... Eh, un, un ataque con, con más eficacia porque llegada tenemos mucha, se han pasado todo la, el partido dando patadas a nuestros jugadores y los que tenían amarilla no han sido ninguno de ellos expulsado, así es muy fácil defender y bueno, eh, orgulloso de los muchachos porque han dado la cara, han peleado hasta el, hasta el último minuto y todos han peleado, han corrido y todos han, han jugado bien a fútbol y bueno... Eh, Sabemos que cuando venimos aquí, pues eso es lo que pasa, el sábado tenemos un partido ultra All We Ready que está cerquita, entonces bueno, todo el mundo sabía qué calendario teníamos, pero bueno, la verdad que las injusticias, pues, como dice la palabra, y valga la redundancia, no, no son justas. Bueno, ya habíamos hablado de este tipo de explicaciones antes, ¿no? De otros… Pues se llama el calor. Sí. Este tipo de cancha. Claro. Que quiere respeto. Si él respeta a Bolívar, tiene que ser un buen equipo. Tiene que ser un equipo que, que, que gane, que provoque eh, cosas en el terreno de juego y que también las consolide, ¿no? A él le falta el respeto al club. Yo creo que este tipo no debe ser el técnico. De ¿Por qué? De A ver, ahora sí, dígame. Primero, tú tienes un, un cuerpo técnico... Te gastas mil dólares en ese cuerpo técnico. Entonces se supone que tenés que tener gente creativa y gente que se le ocurra... ¿Cómo transformar situaciones en no, éxitos? Por, por ejemplo, este partido hace dos semanas que lo pidió Bolívar... ...jugar en esta misma fecha. Le aceptó la gente de Memorial. Vengan cuando quieran, total le vamos a dar igual. dijeron. Entonces, el técnico debió haber analizado... ...con todos los empleados de Baiza, porque son todos empleados... ...qué era conveniente o no era conveniente para Bolívar. Por ejemplo, yo, director técnico de Bolívar, yo, director deportivo de Bolívar, o yo pinche empleado de esta institución, ¿qué defino? Yo al partido de Trinidad le doy toda la importancia. ¿Por qué? Reviso la tabla de posiciones. Si gano, voy a ser puntero. Porque Strongest esta semana no va a jugar. O sea, sea cual el resultado del partido del sábado en el alto, yo sigo, amanezco puntero el próximo lunes. ¿No es así? Entonces, es más, futbolísticamente, los venianos son inferiores, futbolísticamente. Entonces, ¿qué es lo que correspondía? Haber puesto tu mejor equipo. No la excusa de la Copa Libertadores de América, porque la, desde ayer al partido de Libertadores tenemos una semana. Entonces, ¿cuál partido te interesa más? Este entonces elige mal se equivoca porque no está él anda buscando que si la cancha no sirve que si el clima que se si hace mucho viento que si hace mucho calor que le busca la vuelta con, con, con los árbitros y con lo demás o sea es el rey de la excusa y un equipo como bolívar que tiene tanto presupuesto no puede vivir de excusa de un mediocre como es su técnico primero se equivoca él debió haberlo ganado el partido para eso debió haber llevado al mejor equipo uno en el cumpleaños hijo, ¿cómo no lo va a llevar a su equipo titular? Ganaba el partido de ayer y el sábado, bueno, domingo, lunes, tengo tres días de copa, no voy a jugar con el equipo que va a ser titular el próximo martes o miércoles, entonces pongo el alterno, pero ya era puntero del torneo. Ahora, perdió, pasó vergüenza. ¿Qué va a pasar el sábado? ¿Qué equipo va a poner? El titular. ¿Y qué pasa si alguno de los jugadores se lesiona? O sea, claro, es el eso se llama planificación. Y parece que estos taras no tienen idea de planificación. No. Ese es el tema. Y el fútbol se gana con la cabeza, no solo pateando pelota o como él dice que a sus pobres jugadores les azotaron las canillas, aquellos mozalbetes venidos de barrios extraños. no claro que quiso decir nos agarraron a patada ¿quiénes son estos kunumis? a ver por favor <risa> no dijo sí, no pero lo quiso decir la forma es más él nunca miró en serio al equipo veneano eso es el, por arrogante Mira lo que le pasa Sí, está bien, y se está pagando y tendrá que aceptar pues la factura de, de la decisión que ha tomado. Pero que mira Porque que, al final es, es uno de los equipos que está al final de la tabla, sí. eh, que creía que, como usted también en algún momento ha manifestado, tenemos un equipo alterno que está a la altura de poder jugar un campeonato y ha llevado ese equipo alterno, que no tenía el juego continuo necesario y por más buenos que no, no, sean no, o por no, no, más... No. todos los que jugaron ayer están jugando. Ahora, decime, el tal Pato Rodríguez, ese, que lo han traído como un fenómeno, ¿lo están cuidando para qué? ¿Para la Champions? Porque el tipo es suplente y gana 30 mil dólares mensuales. 25, 30 mil dólares mensuales. Entonces vos podés poner ¿eh? un inútil que gane tanto dinero y que no juegue. Porque es, es suplente. ¿Estará cuidándolo para la, ¿Para próxima qué? ¿Para semana, la para Libertadores? semana Para la Libertadores. Lo está cuidando desde el primer partido. Porque no juega, no es titular. Uceda uh -huh. es su padre y su madre. Pero bueno. Otra vez se equivocan. No o no. Sí, como le digo. Entonces mala es un lectura tema, del, del momento. Claro, es mala planificación. Uno, ahora después hablemos de, de, del contenido futbolístico o de qué es lo que quiso hacer. Yo creo que también se equivoca. Pero dominio hubo. No llegaron al arco como se quería, sí, pero en eso no se no, no miente. Si Hermano, así dominó eh, Bolívar el partido. Sí, lo que eh, le falta es definir. Eh, eh, es, es lo mismo. Sí, sí. Yo conocí un, no es, un, no es un, un tipo aquí Está bien. que era un boxeador. Mira de 100 golpes te metía a 68. En el tercer round o en el quinto mm. round, depende de cuántos rounds ha sido, le pegaban un solo en la mandíbula de Cristal y lo sentaban. El tipo no tenía golpe. O sea, no tenía un golpe de knockout. Era... De esos que te ganan peleas por punto. Pero resulta que te encontrás con un tipo, un fajador, te pone uno y te sienta. Es lo mismo en el fútbol. El fútbol no es quien la tenga la pelota. El fútbol es quien meta los goles. La posesión es parte de un tema. Sí, sí. O sea, yo me defiendo con posesión. Porque puedes tener la posesión de la pelota, pero pateas dos veces al arco el primer tiempo y dos veces el segundo. ¿De qué posesión? ¿De qué superioridad me hablas? Y vamos a escuchar a este desubicado cuando se refiere a muchos problemas. Este es el tema de los lamenalgas. O sea, Escúchenlo, este es un personero de, de Bolívar en la misa. Fíjese, creo que habían 20 en la misa. O sea, Bolívar ni siquiera llena una iglesia. Veamos. Bueno, la verdad que creo que estamos haciendo las cosas bien, de cierta manera haber salido campeones el año pasado, estar de nuevo en Copa Libertadores, muestran que el equipo está fortalecido, está en el lugar donde tiene que estar. Y bueno, eh, estamos llenos de ilusión, creemos que va a ser, como lo dijimos justamente hace un año, hablábamos acá y decíamos que iba a ser un excelente año, yo creo que este va a ser un mejor año todavía. Y bueno, seguir creciendo en el proyecto, es un proyecto muy ambicioso, con, con muchos detalles, pero obviamente... Dependemos de los hinchas y que los hinchas hagan socios para que esto pueda seguir adelante y se puedan cumplir todos los sueños, ¿no? ¿25 mil personas o va a crecer un poquito más? 20 mil personas. 20 mil personas. Sí. ¿Eso para dar capacidad para llegar a instancias más importantes de torneos internacionales? Sí, con esa capacidad podemos jugar hasta cuartos de final de copas. Y bueno, si llegamos a una semifinal, como, como ya lo hemos hecho dos veces en el pasado, probablemente se use el estadio Hernando Siles, porque vamos a necesitar 40 mil personas en un partido así, ¿no? No, más que nada... Hoy día Bolívar, eh, hay que agradecerle a Marcelo Claure que el equipo esté en estas condiciones. Cuando Marcelo tomó el equipo estaba eh, completamente, prácticamente desahuciado el club y, y él lo ha salvado, ha aportado mucho, ha tenido que, que pagar deudas de malas dirigencias en el pasado, eh, plata que se habían robado del club. Entonces, la verdad que el aporte de Marcelo ha sido bastante grande, pero... Pero el sueño, Marcelo, es que este club es de los hinchas, este club es de los socios, no es, no es de él y quiere que este club sea autosustentable. Entonces, por eso el apoyo de la hinchada y que se hagan socios es muy importante para que este proyecto no dependa de una persona, sino que de todos los socios. ¿Está definido? ¿Están viendo todavía? ¿Se dice otra vez alguna empresa? No, no, el nombre no está para nada definido y eso se va a saber en minuto. O sea, un poco antes de estrenarnos, ¿no? Siempre, siempre un estadio tiene nombre y apellido. Seguramente el apellido del estadio tendrá el nombre de alguna empresa que quiera ser parte de esto, ¿no? Así que no te extrañe que por ahí sea Estadio de te estadio Pantera de Tembladerani. ¿La captaste o no? ¿No te diste cuenta? Sí. O sea, al que pone, le van a poner el nombre. A ver, veamos qué va a pasar. Ahora, lo que yo que... no entiendo, este joven, por eso... un joven en curva, amigo. Eh, no puede expresarse así que la dirigencia anterior se hubiera, de la forma que lo dice, robado el dinero de Bolívar. Yo creo que el presidente está a muerto, ¿cierto? Falleció Mauro. Pero hay un sinnúmero de profesionales que acompañaban la gestión de Mauro que no pueden ser agobiados por esta serie de comentarios de este empleado de Vice, No, que se robaron. O sea, buscarle una palabra más bonita. Si tú quieres justificar, qué sé yo, malos manejos eh, con la cosa del dinero de Bolívar, ¿no? Pero decir de frente que se la robaron tendrá que demostrar. Y es bastante complicado. Sí, sí, por eso le digo, creo que lo, lo agarraron en curva, eh, no tenía los datos exactos y lanzó varios temas. Tú puedes que, decir no, que quizás que no los datos apunten eh, a que la cosa no fue manejada de la forma más fiel que correspondía haberlo hecho. Te estoy diciendo yo lo mismo que ha dicho el tipo, pero de una manera sin una acusación un, directa. Como haría un vocero. ¿Me <risa> sí. entienden? Sí. Ya está. Y que están preocupados, y la preocupación que había en ese momento era lo que motivó que Claure se enfrasque y se embarque en esta aventura, de la cual sigue. Y se terminó el problema. O sea, hay que ser fino hasta para declarar. No te parece, no puedes decir se la robaron. No está pues en el mercado, este, con todo el perdón de la de las damas que atienden en el mercado, ni está en una esquina, qué sé yo, eh, pasada a las 5 de la mañana, eh, ¿no le parece? Yo creo, que, yo creo que se equivoca, y se equivoca de frente, porque hay, hay muchos profesionales de, de, que estuvieron acompañándolo a él, y bueno, bueno yo, y yo me imagino, no yo creo que de... va a salir el, el, el hijo, también a decir que a ver qué demuestre si es verdad que se la robaron. Porque él va a demostrar que su padre le prestó plata al Bolívar y que no se la devolvieron. La típica, ¿no? De todos los clubes. Que el presidente presta, pone plata en su bolsillo y al final sí. termina. Pero acusado. la típica. Tú sabes que la gente de Oriente, pasando a otro lado, mm. la gente de Oriente eh, hizo eh, la presentación del balance y llevaron puros sus barras sí. y no dejaron que nadie hable. Ya se filtró parte de ese informe en el cual Oriente Petrolero le debe a particulares 17 millones 200 mil bolivianos. O sea, son más de 2 millones y medio de dólares wow. que estaría debiéndole. Ahora, falta saber a quién le prestaron y a ese que le prestaron, ¿de dónde la sacó la plata? no Yo sé quién prestó para empezar. No le falta saber quién prestó a Oriente. Bueno, o sea, lo que se sabe es que son 2 millones que, de dólares. Se sabe quién prestó. ¿Usted sabe? Usted sabe, porque es una persona que está por ahí. ¿Ya? Eh, pero dos mayoritariamente, millones... Mayoritariamente, ¿ah? mayoritariamente de esos dos millones. La gran, la gran parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, tú no puedes hablar, si, si tu gestión futbolísticamente fue un desastre, la gente se jugó era el 10-1, no el, el primer año es décimo, décimo segundo, no pasó absolutamente nada. Y las otras veces lo único que te ha alcanzado es para Copa, es sudamericana Si en los últimos tres años has pasado de fase de la sudamericana Has cobrado un millón y poco más Has recibido parte de la televisión y, y plata Y en publicidad yo calculo que Oriente Petrolero Recibe anualmente dos millones y medio de dólares Que incluyó la sudamericana Y eso lo ha venido recibiendo los últimos tres años mm. Entonces, ¿qué déficit podés tener Para haber prestado dinero por más de dos millones y medio de dólares? No se justifica entonces, imagínate que Oriente está viviendo esa plata. Y hay, y hay un desastre con ese asunto: que han comprado la sede, mm. dieron 100 mil a cuenta, deben 800, el interés del 2%, deben casi 250 mil dólares de intereses. Alguien tiene que salir a, a explicar todas esas cosas. Cuando hay plata y tú no quieres mostrar el balance, es porque algo no viene bien. Claro, o sea, en la entrevista de Raldes fue puro show. Sí. Ha permitido para que nosotros. Bueno, empecemos a investigar, ¿no? Claro. Pues Ral dice, yo le di todo al club. El primer año Ral le cobró 240 mil dólares de sueldo. Cuando wow. en Oriente. Al otro año, que salió séptimo, como gran cosa se rebajó el sueldo porque iba a ser el capitán del club. Iba a ser campeón. Iban a ganar el premio. Cosa que no ocurrió, fueron séptimos. Mm. Se bajó 15 mil dólares. 180 mil cobró por el año. Y después vino y los tumbó a ustedes, ¿no? Entonces, imagínate, casi un medio millón de dólares cobró. Y los últimos 40 que le debían los cobró con, con una carta sí, de... Me contó. Usted sabe. Entonces, no le regaló nada al club. Claro. Y ahora, como presidente, ¿cuánto ganará? Eso desconozco. Yo no creo que sean tan sinvergüenzas que se pongan un sueldo. Pero le vi a señor cualquier cosa es posible. Así es que, imagínense, cuando... cuando ra ¿Te acuerdas que Raldes habla de, de los 20 millones, de los 10 millones? Sí, sí, sí. Ellos inflaron una deuda, cuando hicieron cargo, de 10 millones que había de un compromiso que... No de un compromiso, de un... Eh, Oriente Petrolero le había hecho a, a impuestos un, un juicio. Entendía que la forma que le habían cobrado no era la correcta. No. Y eran casi 10 millones. Y Oriente termina ganando el proceso. Es un proceso judicial que le, empieza, que le inicia a impuestos nacionales declaran la deuda cómo es que se llama cuando pasa el tiempo um, la declararon que haya sí. pasado el tiempo uh -huh. temporal no sé no sé no. El, el término legal desconozco uh -huh. pero eh, prescribió Prescrita. la deuda prescribió entonces esos 10 millones no los pagó Raldi la última el último te acuerdas que dice el que van a exportar futbolistas sí sí ¿A qué han exportado a ninguno el último futbolista que viene y que, que salió de allí es Rojas, el capitán, que vino de la Taguchi, y ese vino cuando estaba Keco. Ellos lo trajeron. O sea, él no ha traído absolutamente nada. El otro, el lateral, el roperito, ¿se acuerda? El que está en Strong, que sí. lo perdieron porque no le renovaron el contrato. Este chico vino de Pando, es sobrino de Gatti Ribeiro. Entonces apareció por allí y ahora está en el día Strong. Eh, cuando se va a Keco asume un abogado y este es el que cobra una plata la última plata que han vendido de un futbolista que fue um, el central que está en Bolívar ahora aquí yeah. que ellos tenían 250 mil dólares era el que paga se lo lleva 250 entonces pagaron los 250 pero ojo este es el negocio que la gente no entiende este es el negocio de vivo. Va el gato, yeah. compran la recesión, el gato se gana el 10%, 25 mil, pero, pero Oriente no participa del negocio. No participó del negocio y después lo hacen el negocio con el pueblo. Ahí es lo que no se sabe en cuánto, ellos se lo enchufaron al pueblo. Pero ellos pagaron 225 mil a Oriente. Sin importar la comisión. Sí, sí, y, y sin importar la comisión. Lo que resulta raro. Mm. Es que parece que el empresario hizo el negocio con otro empresario que se acuerda que lo, lo denunciaron, al que era técnico de la selección, de que estuviera influyendo en la venta de jugadores y hacer. Sí, que generaba convocatorias y demás. Es raro. Si usted se fija, jugaba Bolivia con no sé quién, Casaje. No, el tipo nunca había jugado a la selección. Debuta en la selección y lo ponen de capitán. Aquí. Así de entrada. Y después se hace el negocio. O sea, piense mal. Ya se alzará. O piense bien. Pero o sea, hay una serie de coincidencias de cosas que se vienen haciendo. Es el Kevin, ¿se acuerda que vino a Bolívar? También ese chico creo que estaba de los nueve años en, en Oriente Petrolero. Esos son los que han salido. Después Ralde no, no, no pasa no, nada. nada. Además, Arralde lo trajo a su amigo, ¿te acordás? El vitamina, el vitamina vino con un montón de chilenos medio que era de tercera división. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el mismo empresario de Herralde era el que lo manejaba vitamina. O sea, eh, aquí es lo que le digo yo, mi querido licenciado, aquí en esta pizarra vamos a colocar como más el FBI. Claro, un, un organigrama de cómo se desarrollaron las cosas. Este que lo trajo, qué relación tiene este Qué tiene que ver con el otro El otro más arriba ¿Y cuánto y... recibió cada quien? Que eso es lo más grave ¿Eh? Entonces, eh, ese es el problema que hay Por eso está nuestro fútbol como está O sea, pues, en la selección Preocúpate cuando convocan a alguien Que vos te descuentas Si usted no juega nada. Por ejemplo, Ursino Preocúpate En junio, ¿qué va a pasar con Ursino? Nada más la cantidad de negocios que hay por debajo ¿por qué? porque ¿quién es el representante de Ursino? ¿quiénes son los representantes que estuvieron allí? Eh, ¿quién le hablaron al representante de Costa? ¿cómo Costa aparece en el país? ¿esto a quién representa? porque el representante que supuestamente se mandaba la parte que lo había hecho en la traída de Costa mm. curiosamente es el representante del que metió el gol en Arabia porque ese ni siquiera es titular en Bolívar entonces es para que nos sentemos aquí a charlar sí, no, toda la tarde o todo el día. Porque las coincidencias. Este maneja a este, este maneja a este otro. Y este está allí, está acá. Y después lo llamaron a la selección. Sí. Y ahora en junio se va. Mm. O sea, una cosa es ser seleccionado boliviano, puede que seamos malos, ¿está bien? Pero sos seleccionado de un país. Claro, eso te sube el caché claro. Por ejemplo, mira En Inglaterra no contratan a nadie Que no haya sido seleccionado Pues el único boliviano que jugó en Inglaterra es Moreno, ¿te acuerdas de Moreno? Sí, sí, sí, claro Que jugó después en Estados Unidos y se quedó por allá Ese sí. fue el único que jugó en el Visterburg ¿Por qué? Porque era seleccionado Y tiene que tener una cantidad de partidos No es que lo puedan llamar otra vez o sea, ah. Los que no están en la selección Su cotización baja los que están, si sí están Yo te digo, cualquier rato Roberto Carlos Fernández Capitán de la selección Lo quieren vender en junio Claro, como si Saavedra Hay otro de los casos Claro, es como subirle el nivel A los jugadores para eh, Cotizarlos más alto Parte del negocio del fútbol pero y no. los millones que se manejarán por esos temas, ¿no? Porque y al alrededor, final el entrenar... Sí, y el... alrededor de ellos claro. hay una, una tropa de alcahuetes, colegas nuestros, tecleadores, que escriben cosas relacionadas con el producto a vender. Uf. O sea, realmente es necesario todo ese organigrama que. Y cuando tú no sos parte del tema, claro, generas antipatía no sos parte del, del establishment. Entonces, pero, claro. pero es que la gente, o sea, esto hay que desmitificar el tema futbolístico. Por eso nosotros le hemos puesto la, la palabra de los fuleros, qué sé yo, los, pues, un montón de adjetivos sí, calificativos sí. que puedan, qué sé yo, ayudarle a la gente a entender esto. Sí. Y el fútbol es un negocio millonario. Señor, contra millonario. Me parece bárbaro que ganen A mí me parece espectacular No, no claro, que ganen que, está que, bien Pero... pero que clasifiquemos, ¿no? No que nos ganen a cada rato La selección va a jugar con Ecuador, le aviso ¿Cuándo? Del el otro día sí, sí, que vamos en Washington? En los Estados Unidos eh, es, Y además la razón es que Yo, Jeremy, eh, la colectividad ecuatoriana Es la más grande que hay en Estados Unidos Entonces hay que jugar con ellos Los paraguayos no conviene ¿Cuántos paraguayos habrá en Estados Unidos? Son, eh, recuerde que usted eh, ¿Cuántos paraguayos son? Por el, son 5 millones, ¿o no? O 6 Sí por, ah, por lo menos la densidad pocos. demográfica Es idéntica a la de Santa Cruz Para que tengamos una idea Son mucho menos de los que somos nosotros Los uruguayos peor todavía La Paz, la, el departamento de La Paz es más grande que Uruguay los menos los uruguayos son 3 millones Tres. Y de, de tantos jugadores que salen ¿No? ¿Por qué salen? Porque tienen 52 estadios Aquí en La Paz ¿Cuántos pinches estadios tenemos? Así... Uh... Bueno, está jugar profesionalmente. Sí. No sé, serán cuántos. ¿Ocho o nueve? ¿Y dónde están los ocho o nueve? Bill dígame. Eh, Bilzerman, Jorge Jorge Sterman. No, no, estamos hablando del Departamento de la Paz. Ah, solo de la Paz sí. me está hablando. Que sí, Uruguay ah. tiene la misma densidad demográfica de la Paz. No, tiene la Paz, 52 no. estadios metidos allí. Acá y nosotros, dos. el Siles, el del Alto. Y se acabó. Y el otro que no le da la gana a, a la alcaldesa de arreglarlo, que es el otro. Generar, por lo menos, recursos para solucionar y arreglar el, el otro estadio que hay en la ciudad del Alto. Cosmos. Es el Cosmos. Ahí está, votado Ahí tenés tres. Después, los escenarios que hay en Yunga son pequeños, de 5.000 personas. Es decir, no hay no, estadio claro. de 10.000. Claro, no pasamos. ¿Cómo es que queremos... Nosotros tener futbolistas Si no hay condiciones Aquí está el estadio de este, Miraflores Al frente del triangular ¿Cuántas personas entran ahí? El obrero Sí, no Tres galerías apenas hay Tres Ese líneas es el de problema. galerías Entonces, ahí te... Pero los uruguayos que son jugadores 52 estadios guay Incluido el centenario Pero con capacidad buena para espectadores yo, no, yo le puedo hablar de la cancha obrero Por ejemplo, la cancha en la cancha Zapata, que son canchas para juego amateur, que sí hay muchas, digamos. Pero... ¿Usted duda de la veracidad de mis datos? No no, no, no, no, La cancha Peñarol, ¿Mm? 45 personas. Todos los... A ver, por decirle a un equipito que, es el que lo eliminó a Strong, te acuerdas, en la, la segunda fase del de Defensor, 16 personas. Todos tienen el estadio promedio 14-16. Los que menos tienen, tienen 10.000 estadios de madera. Pero son estadios que se puede jugar. Así como el de Yacuiba. Pues un petrolero de Yacuiba hizo un estadio de madera. Mm. Y juega. Pero hagamos algo. Sí, hay que trabajar uh -huh. ahí, ¿no? El estadio de Bolívar. Ah, el estadio de Achumani, por ejemplo. Me olvidé nombrarlo en los estadios de La Paz. El de Bolívar no, porque esos son el, el las Era de ruinas, madera. ¿no? Hay un tour este fin de semana. ¿Ah, sí? Sí, conozca las ruinas de Tembladerani <ríe> Observe usted dónde quedó botada la última camiseta del Bolívar en una vuelta olímpica. Hay un tour, si se quiere se anota. Voy a anotarme, voy a anotarme. Me pase ah. el dato, porfa. Y disculpe, ¿no? Que me, me empecé a contar historias, pero al final nosotros somos contadores de historias. Claro, y esas historias son las que a la gente le abre los ojos y comienza a decir, bueno, grave había Así sido Así que esto. si me ve debutar y en la selección como capitán, imagínese que es un gran negocio que se viene en puerta <risa> Lo quieren vender a Juan parte Hasta el mediodía. Vamos a hacer el negocio. Gracias, Hasta don Juan.